Chicos, se me olvido decirles, si quieren que los salude, escríbanme acá abajo en los comentarios. Y yo de los saludaré y los seguiré. Y denle like a este video. Los amo. Hasta un próximo video.